No te tengo, no se sé caría Si no te crio, sé que pronto yo moriría Tuve pensándote todo el puto día Amor, cambié mi face, no soy el que conocías Ve si no te tengo, no se sé caría Si no te crio, sé que pronto yo moriría Tuve pensándote todo el puto día Amor, cambié mi face, no soy el que conocías No he ido como tú su rush. me lo que es su actitud, es que no hay ido como tú, es que no hay ido como tú, me lo que su actitud. Ya se siente el toque, yo me siento al toque, mato al que te toque Conocer el sur, después ir para el norte, norte hey. Voy a sacarte de la Argentina sin tener que salir a robar Aunque si tu culo a mí me lo pide, yo no podría dudar Voy a sacarte de la Argentina sin tener que salir a robar Aunque si tu culo a mí me lo pide, yo no podría dudar yo no podría dudar, te juro no puedo dudar Baby, ya no sé ni dónde estoy No te veo, baby, me siento bro Siento que lo estoy perdiendo todo El extremo a mí me reventó. Baby, ya no sé ni dónde estoy No te veo, y me siento bro Siento que lo estoy perdiendo todo El extremo a mí me arrebentó la cabeza me pone una glove Iron, iron, fall in love Iron, iron, fall in love Así de life we're smart. No me puedo salir del trap Siento que lo hago todo mal Yo solo buscaba mi paz A nadie le quise fallar Mi cabeza la siento estallar La vida la veo oscura Tus besos me pueden calmar Tu texto me puede curar En el espejo no sabe quién soy Keep my front To me friend el blog, Dame este dedo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 Te tengo, no sé qué haría Si no te escribo, sé que pronto yo moriría Tuve pensándote todo el puto día Amor, cambié mi face, no soy el que conocía Baby, si no te tengo, no sé qué yo haría Si no te escribo, sé que pronto yo moriría Tuve pensándote todo el puto día Amor, cambié mi face, no soy el que conocía Tú. Es que no como tú, de es que no como tú, de que no como tú, me enamora su actitud, de es que no como tú, como tú, no, no, Totalidad.